han caído, cada uno de esos vicios que eras para mí. Poco a poco se han caído, todos esos edificios que un día he construido. impregnados yo lo era ti se derrumban las mentiras desintegran los dolores todos mis no un puerto de aldas, donde todas las maldades de repente van ganando un no final feliz y Poco a poco se han caído Esperanzas de los niños En su porvenir Poco a poco se han caído Ilusiones de un buen viejo Perriotops crece Y es que había dibujado Que había abordado Abuelita a su nieto el A un bebé que aún no sabe Si va a existir Solo derrumba las mentiras Desintegra los colores Todo es gris Me parece un cuento de hadas, Donde todas las de repente van ganas Sentirte más cercano Ahora no quiero sentirlo